Bien amigos, ¿qué tal uh, están todos hoy? Espero que estén muy bien este día, esta cuarentena mundial que estamos viviendo. Espero que todos estén cumpliendo las medidas estrictamente eh, y juiciosos en sus casas debido a que del cuidado de nosotros depende el cuidado de todas las personas. Por eso hoy con nuestro video traemos una reflexión eh, muy sentida sobre el cuidado que debemos tener con las personas mayores eh, hemos sabido que lastimosamente muchos de nuestros abuelitos eh, han, en el mundo han partido debido a, a este virus que ataca eh, cruelmente y espiadamente a, a nuestros ancianos eh, desafortunadamente eh, llegamos a una edad en la cual ya no tenemos las mismas defensas, ya no tenemos las mismas fuerzas, nuestro cuerpo está deteriorado, nuestro cuerpo está lastimado, está trajinado por el tiempo, está cansado y un virus de esta magnitud, de esta imponencia hace que el cuerpo de nuestros mayores se vea diezmado, se vea aniquilado. Por eso hoy, amigos, la reflexión que, que quiero hacer y la reflexión que quiero compartir con ustedes es eh, cuidar a esos abuelos, cuidar a esos papitos, cuidar a esas personas mayores que tienen en sus casas, que, que tienen a, a sus lados. Eh, hay mucho ancianito, mucho abuelo en la calle, mendí, eh, en la mendicidad, esperando que alguien les tienda la mano, esperando que alguien eh, los pueda acoger. En estos momentos tan duros, tan solos, en estos momentos tan angustiantes. Nosotros de pronto tenemos la capacidad de ser un poco más sensibles, un poco más sensatos frente a la situación. Pero díganme ustedes qué puede hacer, qué puede pensar un abuelito que se siente solo, que se siente triste. Que sus hijos están lejos, que no pudieron acercarse a él, que no pudieron irlo a visitar. Que tiene que salir y que no puede, que tiene que salir y que tiene que arriesgar su vida para eh, poder hacer sus diligencias. Por eso amigos, hoy eh, esta reflexión es a que nos cuidemos, a que cuidemos los abuelos, a que los protejamos, a que estemos pendientes de ellos, eh, llamémoslos, escribámosles. Eh, hagámoslos sentir que son seres importantes para nosotros, porque de verdad, por ellos estamos nosotros hoy aquí, somos una descendencia y nos debemos a ellos, y ellos eh, siempre eh, están ahí. A veces son mal geniados, a veces son eh, de difícil manejo, pero son nuestros abuelos, son esas personas que nos han ayudado a criar, que nos han cuidado, que en momentos en que papá y mamá no están, ahí está el abuelo. En momentos donde queremos eh, un abrazo, un beso, una palabra de aliento, ahí están esos abuelos. Los abuelos siempre van a estar ahí. Por eso vuelvo y lo reitero, mis amigos, vuelvo y les hago la recomendación. No abandonen los abuelos, no los dejen solos no los dejen tirados en la calle a su merced el virus es indomable, el virus no está midiendo si es niño, joven o adulto Él está masificado desafortunadamente por la inconsciencia de muchos que irresponsablemente hemos salido y hemos contagiado somos portadores y no nos importa estar llevando esta eh, vil enfermedad a, a nuestros parientes pero son nuestros abuelos los que más han sufrido esta pandemia porque ellos ya no tienen en su cuerpo las suficientes defensas para afrontar un virus de esta magnitud bueno amigos espero que este mensaje y este dibujo les haya llegado al alma las manos las hemos dibujado porque en señal de solidaridad, en señal de generosidad porque debemos ser bondadosos, porque en estos momentos debemos estar unidos en pro de nuestro cuidado y de los seres queridos, en pro del cuidado de esas personas que están en nuestro lado. Amigos y amigas, el corazón representa el planeta. Abracemos el planeta, cuidemos el planeta. Sin él nosotros no seríamos nada, pero él sin nosotros podría crecer y podría volver a renacer por eso en estas épocas difícil y aunque tengamos que ausentarnos y aunque tengamos que eh, aislarnos no nos abandonemos siempre estemos con fe no perdamos la fe la humanidad va a salir adelante siempre y cuando todos los esfuerzos que hagamos los hagamos en pro del beneficio común hoy por ti, mañana por mí como dice el dicho. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Espero que realicen el dibujo. Espero que reflexionen sobre los cuidados que hay que tener en estas épocas de pandemia. Que de pronto va a ser más larga. Que de pronto sea muy difícil de, su, de, su, de sobrellevar. Pero que espero que podamos salir todos eh, adelante muy pronto. Bueno amigos, les recuerdo, eh, suscríbanse a mi canal. Para más videos, incluso vamos a ir combinando con algunas reflexiones y pensamientos para que eh, sea más ameno eh, el trabajo, el dibujo, la estadía en la casa. Para que usted en su casa, si no tiene nada que hacer, entonces póngase a dibujar. Dibuje que al dibujar eh, te desestresas, eh, te relajas, piensas, eh, disfrutas y pasas el tiempo en familia. Bueno amigos, no siendo más los dejo. No se les olvide suscribirse a mi canal Leo Art Drawing para más contenido y más dibujos. Bye bye amigo y por favor recomendación, cuídense bastante, no salgan si no tienen necesidad de hacerlo.